ella corre y le inyecta la el suero es al, al duende verde y que creen que no jala la chingadera. Entonces, pues ¿qué hace? Pues nada. El duende verde se levanta, se ríe de Pichi Peter. Ahora sí, vas a ver, para esto todo esto lo está grabando Jonah J. Jameson afuera. porque dicen que J. es un culero que siempre no quiere aquí, Peter Parker? Y lo está grabando desde afuera, ya están los medios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 pero los policías vienen sobre de ellos, entonces ya él le dice, ¡corre, Peter! ¡Corre! Y ya, pues Peter, perdóname, tío, y le da un besito y todo, y se va, ¿no? Ah, chinga, ¿por qué todos los Spider-Man les tienen que pasar estas cosas?